Es un modelo presupuestario pensado para mantener una de las educaciones privadas más subvencionadas de todo el Estado y de toda Europa. Es un modelo presupuestario para mantener una sanidad pública sustentada en una temporalidad que sigue superando el 40% y cuyos sanitarios y personal pues siguen manteniendo unas condiciones de trabajo que llevan más de diez años sin renovarse en acuerdo colectivo. Un modelo presupuestario que mantiene determinados servicios esenciales privatizados, como es el caso de las ambulancias o las emergencias, con un alto número, en nuestra opinión, de derivaciones a clínicas privadas y, por supuesto, con una multitud de servicios externalizados. Por lo tanto, es un modelo que supone, en nuestra opinión, un excesivo trasvaso de recursos públicos a contratistas privados, que genera, precariedad laboral en muchos sectores y que supone degradación paulatina también de la sanidad pública. Eh, mientras siga aumentando el peso de la aportación que hace la clase trabajadora a las arcas públicas, a la par que desciende, como ya se ha dicho, el peso de la aportación que hacen los beneficios y las rentas del capital a esas mismas arcas públicas, a nosotros nos seguirán escuchando que tenemos una fiscalidad injusta y seguirá siendo para nosotros una cuestión fundamental a negociar en los presupuestos. En estos momentos, y a pesar de las importantes subidas del salario mínimo que se vienen conquistando en los últimos años, los beneficios empresariales en Euskadi están creciendo siete veces más que los salarios. Y, sin embargo, su política fiscal hace que sean fundament fundamentalmente las y los trabajadores los que sostienen los ingresos de estos presupuestos. Mientras tanto, los beneficios capitalistas se lo llevan crudos. Se está renunciando a la fiscalidad como herramienta de redistribución de la riqueza y por eso esta cuestión para nuestro grupo será siempre una cuestión a hablar y a negociar en los presupuestos, pero ustedes a eso también nos dicen que no.